Bienvenidos al programa de lectura y escritura CREABC de CREEMX, Compromiso y Responsabilidad Educativa. Somos una asociación que desde 2010 nos dedicamos a apoyar al desarrollo de México a través de programas educativos. Hoy platicaremos sobre la importancia que tiene la lectura en la vida de tu hijo, las ventajas o consecuencias que tiene que tu hijo aprenda a leer y el rol como padres en este proceso. ¿Es realmente importante enseñarle a leer y escribir a tu hijo? ¿Por qué es importante enseñarle a leer y escribir a tu hijo? Te invito a repasar estas cinco preguntas y si alguna llama tu atención, revisa la información porque es muy valiosa. Y si todo llamó tu atención, vamos a responderlas juntos. 1. ¿De qué le servirá a mi hijo el hábito de la lectura a lo largo de su vida? 2. ¿Por qué es importante la lectura en tiempos de pandemia? 3. ¿A qué edad debe de comenzar a leer y escribir un niño? 4. ¿Qué sucede si mi hijo o hija no comienza a leer y escribir en la edad que le corresponde? 5. ¿Qué cuestiones pueden complicar el desarrollo de habilidades lectoescritoras en un niño? 6. ¿Qué podemos hacer como papás para que nuestros hijos aprendan a leer y escribir? Estas son las respuestas. 1. ¿De qué le servirá a tu hijo el hábito de la lectura a lo largo de su vida? Tener el hábito de la lectura te ayuda a conseguir un mejor trabajo. ¿Sabías que la mayoría de los directores de las empresas más grandes del mundo leen en promedio 60 libros al año? ¿A qué se debe esto? La lectura es gimnasia para el cerebro, nos desarrolla inteligencias con las cuales resolvemos problemas de nuestro entorno, formamos ideas más creativas y mejoramos el mundo que nos rodea. También leer fortalece muchas habilidades que son necesarias para ser un excelente líder, porque leer nos hace más creativos y tener mejor imaginación. Al momento que leemos estamos proyectando en nuestra imaginación todo lo que estamos leyendo. Esta habilidad de imaginar la vamos mejorando con la práctica a través de la lectura. La imaginación también nos sirve para solucionar o prevenir problemas futuros antes de que sucedan. Por ejemplo, podemos utilizar nuestra imaginación para solucionar todo tipo de problemas, desde arreglar algo en nuestra casa hasta tener una excelente idea para emprender un negocio. Leer nos ayuda a aprender por nosotros mismos de manera rápida, es decir, ser autodidacta. El mundo está cambiando de manera muy acelerada. El futuro que enfrentarán nuestros hijos es un mundo que cambia constantemente y para poder tener un buen trabajo necesitarán adaptarse a los cambios de este mundo. El hábito de la lectura les ayudará a formar estas habilidades autodidactas que les ayudará a mantenerse actualizados y prepararse para los retos que vayan surgiendo a lo largo de su vida. Leer nos hace más empáticos. Cuando leemos, nos ponemos en el lugar de cada uno de los personajes del cuento o la historia. Esto nos ayuda a ver los diferentes puntos de vista de los demás y conectarnos con la manera tan diferente que piensa y actúa cada uno de los personajes. En la vida diaria, la empatía nos ayuda al momento de hacer amigos, trabajar en equipo, comunicarnos mejor con nuestra familia, prevenir y corregir malentendidos con otras personas, entre otras cosas. Leer mejora nuestra capacidad de concentración y atención. Una vez que se perfecciona el hábito de la lectura, tu mente lo hace en modo automático y lo empiezas a disfrutar. Y al leer algo que nos gusta, nos introducimos en el libro y nos desconectamos del mundo. Se nos va el tiempo y podemos pasar horas leyendo. Esto es muestra de que nuestra capacidad de concentración y atención ha mejorado. Mejora nuestra inteligencia emocional. Para nuestro cerebro, no hay diferencia entre leer una experiencia y vivirla. ¿No les ha pasado que están leyendo algo gracioso y se comienzan a reír? ¿O les ha pasado que cuando leemos algo que nos enoja, nos sentimos tan molestos como si lo que leímos nos hubiera pasado a nosotros? Si les ha sucedido esto, felicidades, ha logrado introducirse en el cuento o la historia. Cuando sus hijos leen una historia o un cuento gracioso, triste o conmovedor, su cerebro lo siente como si lo viviera en la vida real. De esta manera, nuestros hijos aprenden a identificar sus emociones viviendo las experiencias leídas en el libro. Todas estas habilidades mencionadas, creatividad, empatía, aprender a aprender, inteligencia emocional, concentración y atención, son características de las personas con los mejores trabajos en el mundo y de las personas con una mejor calidad en sus relaciones familiares y sociales. 2. ¿Por qué es importante la lectura en tiempos de pandemia? Ayuda a tu hijo a no perder el interés por aprender. Sin tener aún muy claro cuándo y cómo podrá retomarse la actividad educativa normal, los alumnos y profesores deben permanecer en sus casas, haciendo desde ahí lo que hacían en los salones. Ante este nuevo escenario, surgen numerosos retos a los que hay que hacer frente. El primero de ellos es adaptarse a la nueva situación, un cambio extraño que puede derivar en que muchos niños y adolescentes no tengan ganas de hacer nada, estén desmotivados, distraídos y no quieran hacer las actividades o deberes que proponen los maestros. B. Evita el rezago escolar. Los expertos en educación aseguran que durante el tiempo de cuarentena y con educación a distancia, los niños difícilmente van a cumplir con todo lo que se les pide en la escuela. Sin embargo, existen algunas áreas que no pueden descuidar porque al olvidarlas, perjudicará gravemente al momento en que regrese a la escuela presencial. Estas son lectoescritura, matemáticas e inglés en caso de que lo esté aprendiendo. C. Facilita la reinserción de manera presencial. Como padres, este será el mayor reto para sus hijos. Volver a retomar su rutina académica y estar lejos de casa de nuevo debe ayudar a tus hijos a seguir con sus rutinas y a hacer del aprendizaje algo divertido. Ofrece a tu hijo un apoyo adicional en casa, estableciendo rutinas relacionadas con la escuela, la lectura, la escritura y el trabajo escolar. Esto les ayudará si se sienten inquietos o con problemas de concentración. 3. ¿A qué edad debe de comenzar a leer y escribir un niño? El proceso debe comenzar entre los 3 y los 5 años, etapa en la que su cerebro se encuentra en pleno desarrollo y que marca una gran diferencia en el desarrollo de habilidades lectoescritoras. El proceso de lectoescritura es un proceso complejo que comienza por el desarrollo del habla y de la motricidad fina, como por ejemplo aprender a agarrar el lápiz y soltar la mano. A pesar de que cada niño tiene un ritmo diferente de aprendizaje, lo esperado es A los tres años, el niño debe de ir comenzando a aprender a tomar el lápiz y soltar la mano A los 4 años, el niño debe de aprender el sonido de las letras y estar familiarizado con estas A los 5 años, ya debe de ser capaz de escribir su nombre completo y formar sílabas Y para los 6 años, debe de ser capaz de leer y escribir palabras y frases completas 4. ¿Qué sucede si mi hijo o hija no comienza a leer y escribir en la edad que le corresponde? Se aumentan las probabilidades de que abandone sus estudios. Si un niño no aprende a leer y escribir a la edad correspondiente, aumenta fuertemente sus posibilidades de que abandone sus estudios antes de terminar la secundaria. Este problema se empieza a formar en preescolar entre los 3 y los 5 años. Si el niño no practica de manera constante y adecuada el trazo, la escritura y la lectura, ocasiona que se vaya atrasando en relación con el resto de su grupo, y año con año, esta diferencia entre él y sus compañeritos se va agravando. Los padres y profesor tienen la esperanza de que aprenden los siguientes años, pero año con año, esto va siendo más difícil y las posibilidades van disminuyendo. Recordemos que para un profesor es imposible dedicarle el tiempo y la atención personalizada al niño que no sabe leer ni escribir, mientras que al mismo tiempo tiene que asegurarse que el resto del grupo cumpla con sus clases. Pero no se preocupen, en unos momentos les diremos cómo prevenir y solucionar esto. 5. ¿Qué aspectos pueden complicar o retrasar el desarrollo de habilidades lectoescritoras en un niño? a Falta de práctica diaria y constante. Recomendamos utilizar el cuaderno de trazo al menos 20 minutos al día. Recordemos que lo que no se usa se pierde. Y si tu hijo no practica constantemente, puede comenzar a olvidar lo aprendido. B. Excesivo e inadecuado uso de las pantallas La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños menores a 5 años no tengan contacto con ningún tipo de pantalla, como celulares o tabletas, ya que perjudicará el desarrollo de su habla, lectura, escritura, concentración, imaginación, creatividad e inteligencia en general. C. Trastorno de aprendizajes uno de cada 20 niños en el mundo tiene dislexia. Este trastorno de aprendizaje ocasiona que el niño confunda la izquierda con la derecha y al escribir confunden las letras B con la D y la P con la Q. La letra cursiva es especial para enseñarle a leer a tu hijo si presenta dislexia. En el caso de que tu hijo o hija no esté desarrollando las habilidades cleptoescritoras esperadas para su edad, te sugerimos preguntar por la maestra de apoyo de tu escuela. Ella le podrá elaborar un buen diagnóstico y juntos formar alguna estrategia adecuada a tu hijo o hija. D. Conoce la lateralidad de tu hijo o hija. ¿Cuál es la mano que más usa tu hijo en su vida diaria? ¿Es diestro o zurdo? Es importante saber esto antes de que nuestro hijo comience a leer y escribir. Si nuestro hijo es diestro, deberá aprender a escribir con la derecha. Si nuestro hijo es zurdo, deberá comenzar a escribir con la izquierda. Una prueba fácil es ver cuál mano es la mano que usa para sujetar los cubiertos o con qué pie patea una pelota. ¿Qué podemos hacer como papás para ayudar a nuestros hijos? El camino no es fácil, pero la recompensa es grandiosa. 1. Practica 20 minutos de escritura al día con tu hijo. Practiquen trazos o utilicen los cuadernos de trazo CREMX 20 minutos al día. Recordemos que sin repetición y constancia no hay aprendizaje. 2. Lee con ellos un cuento antes de ir a dormir. Los niños aprenden con el ejemplo. Si nosotros les leemos un cuento a lo largo del día y ven que lo disfrutamos, despertarán la curiosidad en ellos y los motivará a aprender a leer por su cuenta. También te recomendamos hablar de este cuento a la hora de la comida en familia. Esto mejorará tu relación con tus hijos y su inteligencia. 3. Evita darle el celular a tu hijo. Sabemos que como padres deseamos darle lo mejor a nuestros hijos y algunas veces les cuesta verlos aburridos. Sin embargo, el aburrimiento es la mejor manera de impulsar su imaginación y su creatividad y eso es como gimnasia para su cerebro. Al contrario, cuando un niño está viendo un video en el celular, su cerebro está apagado y con el tiempo perjudica su memoria, capacidad de concentración, atención, desarrollo del lenguaje, inteligencia, creatividad e imaginación. Si tu hijo anda muy inquieto, te recomendamos actividades que no involucren una pantalla como dibujar, pintar, actividad física, fútbol, entre otras. 4. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Los niños aprenden a través del ejemplo. Cuando ven que disfrutamos mucho de hacer algo, ya sea positivo o negativo, van a querer imitarnos. Recomendamos evitar el celular en frente de sus hijos o utilizarlo solamente para las cosas necesarias. Al vernos utilizar nuestro celular, nuestro hijo despertará curiosidad por lo que estamos viendo y será más difícil imitarle su uso. Un momento importante del día es la comida en familia. Evitemos tomar el celular como regla y fomentemos la conversación en la mesa. Te recomendamos preguntarle sobre lo aprendido a lo largo del día o sobre un cuento leído. Es primordial que tanto padres como toda la familia estén conscientes de la gran participación que tienen en el proceso de adquisición y desarrollo de la lectoescritura en los niños. Se piensa que esta es una tarea única de la educación preescolar y primaria, pero no es así. La familia juega un rol significativo. Recuerda que en nuestras manos está el despertar el interés, la motivación, las ganas, el gusto y la necesidad. 20 minutos al día pueden cambiar el futuro de tus hijos.